Estuviera en mi casa totalmente tranquila, quizás durmiendo, sin hacer nada productivo para el mundo. Eh, no estoy haciendo nada productivo realmente, estuviera enfocándome solo en mis estudios y estuviera desarrollando muchas cualidades en las que me estoy desarrollando el tiempo. Estaría teniendo mucho tiempo de ocio, lo cual para un joven activo a veces no necesariamente es lo mejor. Probablemente estaría en la fiesta, eh, no me interesaría qué está pasando en el mundo y probablemente no sabría cómo poder incidir en las diferentes agendas públicas y cómo hacer un impacto real.